Tres claves para evitar el secuestro emocional y ser disciplinado. Vamos a hablar de estas eh, tres claves. Nah. Ok, vamos a hablar de tres claves para evitar el secuestro emocional y ser disciplinada. Estamos en la... En el día número 27 del reto de 45 días, donde nos estamos preguntando cómo tener, cómo ser disciplinada y tener una vida con dominio propio. En este día, eh, ya hoy es el día número 27, eh, estamos en la semana número, perdón, voy a mirar la semana número 4, y hoy ya es el día final de esta semana donde llevamos siete días hablando de cuáles son los enemigos que nosotros tenemos, eh, cuáles son los enemigos más grandes que tiene la disciplina. Tiene tres enemigos muy grandes. Hoy voy a hacer un pequeño resumen eh, y te daré tres, eh, digamos, tres claves para evitar esto. Pero eh, lo vamos a ir desarrollando. Yo sé que a veces uno quiere que le digan los tres de una vez y bueno, pero... Esto es todo un proceso. Vamos a devolvernos en el material que tenemos. Y eh, si no has visto los videos, te invito a que los veas. Y en el día número... Ya les voy a decir en qué día vimos. En el día número 18 del reto 45 días de una vida disciplinada con dominio propio, que está aquí en la lista de eh, todos los videos en YouTube y en Instagram y tanto en, en Facebook ahí tenemos tres obstáculos que impiden lograr tus objetivos y son creencias de que cambiar un hábito es fácil segundo, posponer las cosas y tercero excusas para abandonar la disciplina, esos son los tres enemigos más grandes que tiene la disciplina y el dominio propio. Ahora, tenemos unas emociones, tres emociones que son básicas en el ser humano. Son el miedo, la ira y la tristeza. El miedo, la ira y la tristeza. Entonces, vamos a mirar. Marimelda, ¿cuáles son las tres emociones básicas? Miedo, La ira y la tristeza. Esas son las tres emociones que nos disparan el cerebro. Entonces, vamos a ir entendiendo que tenemos tres emociones que son disparadoras, que nos ponen una alerta. Miedo, ira. Miedo, ira y tristeza. Tenemos tres obstáculos. ¿Cuáles son los tres obstáculos? Creencia de que cambiar un hábito es fácil. Posponer las cosas y excusas para abandonar la, la disciplina. Ok, entonces, nosotros debemos de observar cuáles son los hábitos, perdón, sí, observar ¿Cuáles son las creencias? ¿Qué es lo que crees acerca de tus hábitos, de, de, de, lo que, de, la, de los patrones, de esa forma de pensar? Tenemos que mirar cuándo es que posponemos las cosas, cuándo procrastinamos, en qué momento procrastinas, en qué momento dices, ah, esto lo dejo para mañana, ah, esto lo aplazo para mañana, y debemos de encontrar ¿Cuáles son las excusas? Es que no voy a correr porque está lloviznando. es que no voy a caminar, no voy a hacer ejercicio, porque ta, ta, ta, ta, y una historia. Es que como estoy de vacaciones, entonces ya tengo la excusa para no cuidarme eh, porque quiero bajar de peso. Eh, ah, es que los chocolates están aquí al frente, y pues como están aquí al frente, yo me los como, es que se me paró encima, es que se me puso ahí al frente, y yo como digo que no. Esas son excusas. Listo. Vamos a ir entendiendo esto. Entonces, entendimos que tu cerebro es un programa que tiene un sistema binario y ese sistema es, un, tiene como una respuesta. Entonces, yo veo algo, inmediatamente tengo una respuesta y de acuerdo a esa respuesta se activan unos programas. La disciplina... Se programará en tu cerebro como cualquier otro hábito. Eso también lo aprendimos. Dijimos que la procrastinación realmente era una enfermedad. Tenemos que entender que procrastinar no es que usted sea perezosa, no es que usted sea una holgazana, no es que usted... Eh, eh, por aquí ahora me dijeron que era falta de fe. A ver, por aquí me dijeron... Marta, desordenada, impaciente, <risa> Tan lindo. Eh, eh, eh, que, es, eh, que es que soy perezosa o que soy floja o que soy desordenada, que soy impaciente, no es una manera que el cerebro tiene de protegerte, es una manera de que tu cerebro tiene para protegerte y aprendimos que tenemos que a poner un stop, poner una, un, un pare y decir, ¿sabe qué? Voy a empezar a practicar la técnica AAO, que es aprender cómo funciona mi mecanismo cerebral, cómo funciona mi mecanismo, mi sistema nervioso, cómo funciona mi cuerpo, y a partir de ahí ya entro y aplico las tres claves que hoy voy a aprender. Yo te voy a entregar Hoy tres palabras que son muy importantes. Escríbame esas tres palabras, por favor. Y esas tres palabras, vuelvo insisto, es la técnica. A. Aprender. Aceptar. Y observar. Esta técnica usted me la va a aplicar todos los días, en todos los segundos, las 24 horas del día, cuando usted se vea que no está cumpliendo la tarea que tiene que hacer. La disciplina es el cumplimiento de una orden que usted misma se está dando porque sabe que en el futuro hay una mujer que la espera. Y usted estableció unas reglas, usted estableció un orden en su vida. Ahora lo que usted tiene que hacer es obedecer a esas reglas. Pero como usted misma me dice, yo soy desobediente y no aplico las normas. Entonces, la técnica, ¿cuál es? La técnica A, A, O. Y esta es la técnica que vamos a aplicar. Hoy, en este día, para que tengamos en cuenta tres claves para evitar el secuestro emocional y ser disciplinadas. ¿Cuál es la, la clave? Aprender. Aceptar. Aceptar. Listo. Ya. Sí, tengo un problema en, de percepción. Tengo un problema sin transición no hay conquista. Tenemos que entender que debemos de tener una transición. Vamos a hacer una transición de una mujer que piensa que es perezosa, de una mujer que piensa que es holgazana, de una mujer que piensa que es floja, de una mujer que piensa que es que no sirve para nada, de una mujer que dice que es que para ella la disciplina es como que eso no es para ella. Eso es una mentira y es una falsa creencia. Es mentira que usted tenga esas cualidades, lo que pasa es que su mente, de acuerdo a su percepción, le hace un secuestro emocional, le secuestra la amígdala y la lleva a operar con los programas que tiene almacenados en su memoria desde la edad de las siete años o todos sus ancestros. Ahora, usted ya es una mujer adulta, ahora usted ya es una mujer hecha y derecha, por lo tanto, está aprendiendo una nueva información, se está educando, ¿a través de qué? A través de un reto, a través de una misma pregunta durante 45 días y entendimos que tenemos que aprender cómo funciona el cerebro. Hasta ahí, me van diciendo, si lo van teniendo claro, hola Viviana, bravo, por aquí ya tengo a mi Viviana hermosa, así me está pasando, estoy posponiendo las cosas. Mujeres no podemos posponer las cosas. El posponer entendimos que es una manera de proteger a nuestro cerebro porque él se siente amenazado. pero yo quiero conversar con mi cerebro, yo quiero aprender, aprender cómo le voy a hablar a mi cerebrito lindo y hermoso, porque él lo que está haciendo es protegiéndome, porque él no quiere sufrir una decepción, no quiere sufrir una frustración, no quiere sufrir un fracaso, y dice, mejor no hago nada, para no sufrir, porque él me está protegiendo del dolor. Y como en veces anteriores, yo traté de hacer bajar de peso, a, eh, traté de ahorrar dinero, traté de trabajar y cumplir metas y no lo logré. Me frustré, me fue muy mal. El cerebrito lo que quiere es que yo no vuelva a sentir ese dolor. Y. Él prefiere esa satisfacción inmediata de decir, mejor lo hago mañana, a trabajar, gastar energía y enseguida ver que los resultados no funcionan. Entonces, vamos a ir entendiendo. Es muy importante, mujeres, que ustedes tengan el cuaderno. Miren, el cuaderno, todos los días tenemos un día. Cada una va a hacer un resumen. Miren, todos los días tenemos un día, este es el cerebro, tenemos un hipocampo, tenemos una amígdala y vamos a ir aprendiendo que es normal también eh, tener ese, ese camuflaje para poder sobrevivir y que nosotras a veces nos sentimos como que un día decimos que sí, que sí lo vamos a hacer y al otro día decimos que no y sentimos que somos bipolares y sentimos que no cumplimos la palabra y sentimos que um, cuando es color tierra me pongo color tierra y cuando es color pasto me pongo color verde y yo digo, pero de yo soy tierra o soy pasto, soy verde o soy café, y a veces me siento como perdida. ¿A usted le ha pasado, Viviana? Y de acuerdo a la persona con la que estoy al lado, me comporto. ¿A usted le ha pasado? Ah, no, que vamos a hacer ejercicio. No, no, comámonos 20 tacos. Y comas, y come hasta que se llene. Y uno bregando a... A bajar de peso, no, pero si estamos de vacaciones, no, y es fin de semana, que se va a poner usted a cuidarse. No, no, no, yo no quiero, porque ahorita yo no quiero, pues, tomar cerveza, porque, no, no, no, es que yo quiero mejor, estoy tomando mucho. No, pero tomate un trago, es bobada. Y como somos camaleones, que es un camuflaje que nos dio Dios para sobrevivir. Y estamos en una comunidad donde nos están juzgando y donde nos están diciendo, pero mira, esta sí es boba, esta se volvió evangélica. Ah, no, pero es que esta sí ya no se toma ni una cerveza. Ah, pues que esta ya no come ni un chicharrón. Ah, no, pero es que usted sí pues se fue para los Estados Unidos y ya se cree la gran cosa. Para que no me digan nada, hágale pues, yo me tomo la cerveza. Para que no me digan nada, ah, listo, hágale, pues, yo, yo me como ese chicharrón. Para que no me digan nada, yo hago lo que ustedes hacen. Porque eso es un camuflaje normal que nos dio Dios para sobrevivir y adaptarnos al medio. Ah, qué bien. Entonces, como yo ya aprendí que es que esto es un camuflaje. Nosotros somos como el camaleón y nos disfrazamos de acuerdo a las circunstancias. Usted no es bipolar, usted lo que hace es que se adapta al medio, se adapta al cambio. Estoy aprendiendo, pero a mí, este es el cerebro de la supervivencia. Y ese cerebro me dice, ojo, no diga que no, hágale diga que sí. Ay, pero... Me estoy acordando de algo tan importante. Oh, my God, no puedo creer lo que yo hoy me estoy acordando. Ay, muchachas, es tan importante entender esto. El animal cambia según el ambiente. El animal... Cambia según el ambiente, es un camuflaje para poder sobrevivir. Y nosotras estamos diseñadas con esa cualidad especial. Porque para mí esto es una cualidad especial. Muchas personas se adaptan a la naturaleza con el camuflaje que Dios les dio para ayudarles a sobrevivir. Es natural adecuarse, adaptarse al medio ambiente, no se le olvide eso, usted está aprendiendo cuál es el camuflaje que Dios me dio, y no es que yo me falte disciplina, no es que yo sea bipolar, no, es que yo necesito ponerme un camuflaje dentro de la comunidad donde estoy para poder sobrevivir, y para que no me señalen, y para que no me castiguen y no me digan, ah, entonces retírese del club, retírese del clan, porque usted ya no hace lo que nosotros le decimos. Y el ser humano tiene una una necesidad humana de estar en grupo. Si a usted le cayó el 20, y si a usted dice, ah, con razón, claro, cuando están con, con determinados... Ambientes, hacemos una cosa y eso es muy difícil de cambiarlo. Manimelda, pero entonces dígame cómo hago yo, porque realmente todas mis amigas sí si son comelonas, se comen todo hasta que se llenan. No se comen un taco, se comen 10. No se toman una cerveza, se toman 20. No hacen ejercicio. Pero yo sí si quiero hacerlo. Ay, muchachas, es fácil. No, esto no es fácil. Yo nunca he dicho que es fácil. Yo estoy aprendiendo cómo defenderme en esta cultura, en esta sociedad tan difícil para mí. Porque es difícil, muchachas. No, esto, es, esto no es una cosa de que yo traqueo los dedos. Entonces vamos entendiendo. que voy aprendiendo? A ver, ¿qué has aprendido hoy, mujer? Muchas veces que me tocó mucho el pelo y me despeino. A ver, ¿qué has aprendido hasta hoy? Yo he aprendido que yo estoy diseñada con el camuflaje de un camaleón. Si el camaleón pasa por el pasto, se pone verde. Si el camaleón pasa por la tierra, se pone café. Es bipolar, mi amor. Y todos los seres humanos somos bipolares. Unos días está contenta, otros días está triste. Unos días está eh, llorando y otros momentico tiene rabia. Un momentico tiene miedo y al otro momentico tiene tristeza. Al momentico está alegre y el otro momentico está triste. Normal, común y corriente. Esa es la vida. ¿Qué le dijo a usted que la vida íbamos a ser felices para siempre? Y vamos a quedar en verano para siempre. Y vamos a, a perdurar para siempre la flor, ¿no? no, no, no, no. Todo en la vida es es una transición. Sin transición no hay proceso. Todo es una transición. Transición sin transición no hay conquista. Escríbame esa palabra, por favor. Sin transición no hay conquista. Yo he aprendido. Sin transición no hay conquista. Todo en la vida es una trans, trans, ay, ay, ay, transición. Ay, no me digas. En serio. Todo. Todo tiene una transición, tiene un cambio. Eh, para lograr ser disciplinadas... Eso no es de la noche a la mañana, hay una transición, hay un proceso. Entendamos que todo en la vida tiene un proceso y a veces no queremos pasar por los procesos. A veces ustedes creen, mujeres, vean, yo digo, ay, yo voy a, estar a hacer a dieta, pero resulta que llegó el verano y ya están los chorizos ahí extendidos con unas carnes así, ¿qué hace mi cerebro reptiliano? Dice, mmm, quiero carne, quiero chorizo. A mí me educaron comiendo chorizo, chicharrón. Ay, esa carne con el gordito como me gusta. ¿Y qué dice mi cerebro reptiliano? Cómaselo. Ah, si apodera de mí, me hay un secuestro de la amígdala. <ríe> y actúo de manera instintiva, de manera... Me como mi chicharrón y me como mi carne y me como mi gordo. ¿Por qué? Porque eso es instintivo, eso, eso viene en mis células. A mí me criaron así. En esta semana estuve con una niña muy hermosa, eh, muy linda esa niña, divina, preciosa, y ella me dijo que estaba en un y estaban en una pijamada, y llevaron muchos dulces, y hubo niñas que se comieron todos los dulces, hubo niñas que se comieron toda la pizza, toda la comida, y les dio dolor de estómago, y se enfermaron del estómago, y yo le dije, ¿y, y tú te enfermaste? Y me dijo, no, yo no me enfermé, y yo, ¿y por qué? Y la niña es de contextura muy delgada, y la niña me dijo, no, porque a mí desde pequeña mi mamá, mi abuelita, perdón, me enseñó a que yo no podía comerme todos los dulces y solamente me daba de recompensa un dulce cuando yo hacía las cosas bien y solamente podía comer dulce una vez en la semana. Entonces yo me controlo, yo no... Y yo, ah, mira, esta muchachita la voy a llevar a la, a la escuela cuántica mía para que nos enseñe. Pero esa niña la educaron desde niña, antes de los siete años, la educaron a que ella tenía que tener dominio propio sobre los dulces, que ella solamente comía un dulce como una recompensa y que ella tenía que tener dominio propio y que ella este dulce era solamente una recompensa una vez a la semana y ya la niña ya la educaron así. Pero si a nosotros de siete años no nos educaron así, pues donde vamos a llegar nos abalanzamos a las cosas. ¿Qué estamos haciendo? Educándonos ya, aprendiendo viejas en el sentido de... Eh, cuando digo viejas, hablo de la edad adulta, o sea, ya grandes, después de siete años ya se te formaron tus neuronas, ya tú tienes tus neuronas formadas, aquí en este libro... El libro Todo es Posible, Inventa tu futuro hablo de ese tema en esta área que por acá a la edad de 7 años tú ya tienes formados estos cerebros. Entonces el reptiliano ya está con sus hábitos, el emocional también. Ahora, este que es el humano es el que le toca activar a usted ahora si quiere aprender. Entonces vamos a ponernos a entender que estamos secuestradas emocionalmente con estos dos cerebros. Este cerebro límbico es el que hace el secuestro emocional y manda la información al reptiliano y entre estos dos hacen maravillas. Y al humano lo cierran, lo, lo, lo cancelan, cancelado. Pero nosotras, como estamos aprendiendo, estamos activando el humano, porque un animal aprende pero no lee no estudia como nosotras. Por lo tanto, nos diferencia del animal este cerebro que es el que aprende. Acepta y el que observa. Y nosotras estamos aplicando estas tres claves para evitar el secuestro emocional. La técnica AAO. Aprende, acepta y observa. Y me estoy observando. Llego a la fiesta. cree que yo soy boa para decir que yo no como chorizo. Yo lo primero que digo es, que qué delicia de chorizos! Ay, mirá, camuflaje. ¡Ah, listo! ¡Salud! Tomemos. Me sirvo mi aguardiente. ¿Querés cerveza? Claro. Gracias. Y eso se lo enseñé a mi hijo, mujeres, cuando yo estaba, me acuerdo que mi hijo tenía 14 años y nos fuimos para Medellín. Y entonces resulta que nos fuimos para Medellín y yo le dije así a Santiago, venga pues que yo le voy a dar una clave. ¿Quiere saber cuál es la clave? Ah, no, pues que yo veo, yo creo que no me están poniendo cuidado. ¿Cuál es la clave, Marimelda? Escríbame, a ¡Ja, María. Escríbame para yo poder saber cuál es la clave para yo decirle. Pero bueno, ¿cuál es la clave? Tan linda, gracias. Aquí ya me están preguntando ¿Cuál es la clave, Marimelda? Bueno, entonces venga pues yo le cuento la clave. Resulta que yo le dije a Santiago, vea Santiago, aquí en Medellín cuando uno sale a rumbear o cuando sale a una fiesta cultural en, una, en, una, en un carro de esos que le llaman escalera, que va uno a recorrer la ciudad, música, y primero guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, <ríe> y ¡Hey, tomé el todo. Le entregan a uno unos unos vasitos pequeñitos, se los cuelga acá, la botella de aguardiente, porque el paseo en la chiva, o en la, o en ese, eso se llama chiva, o, ay ¿cómo era que se llamaba? Bueno, la que este, la que sea de Medellín sabe, una chiva, una escalera, que es un carro cuadrado así, con unas eh, hileras así, bueno, en fin, busquen ahí en Google cuáles son las chivas de Medellín. El punto es que la cultura es media de aguardiente por persona, el, el vasito con una, con una eh, cadenita o con una cabulla, y cada uno tiene su guaro, guaro, guaro, o sea, aguardiente. Entonces, cuando uno se monta en ese paseo, todo el mundo es guaro, guaro, guaro. Imagínate cada uno con media de aguardiente, guaro, guaro. Y mi hijo con 14 años. Y yo dije, Dios mío, me lo van a emborrachar. Señor, ¿yo qué voy a hacer? Eh, eh, o sea, como yo, eh, con como mamá. Eh, mi hijo no tome. Mi hijo, cuidado. Mi hijo, ay, Dios mío, yo, ay, es la primera vez que yo voy a salir. Y mi hijo también me va a, to me va a ver tomar a mí. Y guaro, guaro. Y que yo me baje como una mica de allá eso. tras es borracha. Y empiece a hacerle pasar vergüenzas a mi hijo. Ay no, señor, ayúdame. Y luego mi hijo que se emborracha como, como loco así. Ah, ah, ah, Movitando. Ay no. Yo dije. Dios mío. ¿Qué voy a hacer con esta nueva generación? Y yo como le di el a mi mamá. Y yo que me los tomaba todos, pero como yo no sabía que yo iba a tener hijos, a mí no me importa, pum, y hice lo que a mí me dio la gana en mi juventud. Pero ahora yo ya tengo una nueva generación. Yo ya tengo que levantar una nueva generación. Y mi hijo, no, quiero que sea un alcohólico ni un drogadicto, ni alguien que no tenga dominio propio, ni alguien que está dentro de la cultura, que yo no lo crié ahí, porque yo lo llevé de 14 años, a esa cultura donde yo tuve una enseñanza diferente, para entra para entrarlo a esta y haya un, un intercambio de cultura, ¿cómo hago yo para que mi hijo se adapte a esta situación sin perder el control, sin perder el dominio propio y sin, y sin bajarse de ahí borracho? ¿Y cómo hago yo para no tampoco darle ese mal ejemplo? Porque yo ya soy una nueva generación, yo declaro abierto los cielos, y levanto una nueva generación, porque cuando usted se convierte en mamá, mi amor, las cosas cambian, y me dan ganas de llorar, y voy a llorar, porque cuando usted se convierte en mamá, usted cambia la percepción de la vida, usted se vuelve una mujer, que dice, oh my God, yo no puedo darle este ejemplo a mi hijo, no, yo no puedo, Bájame borracha de esa fiesta. O sea, que en lugar de ser una cosa divertida, le voy a hacer pasar una vergüenza a mi hijo. No, yo no le voy a hacer eso a mi hijo. No, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Y yo tengo que saber tener dominio propio. Y ac acoplarme al ambiente, ponerme el camuflaje. Porque si esto es lo que hay, es lo que hay. Yo lo tengo que aprender a vivir. Entonces, miren la, lo que hice. Declaro abiertos los cielos para levantar una nueva generación. Cuando usted es mamá, cuando usted es tía de una persona, cuando usted es adulta y hay niños en el entorno, usted tiene que convertirse en una persona que da ejemplo para esa generación. Usted no puede ya hacer lo que se le da la gana. Usted ya tiene que convertirse en alguien que va a levantar una nueva generación. Esa es una clave muy importante. Los jóvenes en este momento no les importa. A mí qué me importa lo que diga la gente, a mí qué me importa lo que los demás digan. Yo también lo dije. Y no me, no me da pena ni me arrepiento. Ay, lo que usted piense de mí me vale hueva. Eso yo lo decía antes, ya sí me importa lo que piensa usted de mí, porque ya estoy entendiendo por qué hacemos lo que hacemos. Ya sí quiero ser un ejemplo para ti, ya sí quiero tener cordura y ser prudente, pero eso lo aprendo después de vieja. Bueno, aunque okay. no tiene que ver con la edad, sino con la, con la cordura de la persona, pero déjenme decirles lo de, mi, lo de mi hijo, que me parece que es muy importante para que ustedes lo apliquen si ustedes tienen niños de 14 años, de 12 años, niños que apenas están empezando a vivir. Yo le dije, vea Santiago, primero le expliqué la cultura. Es normal usted en una fiesta como la que es ir a Medellín, Ir a una chiva y recorrer la ciudad, lo primero que le dan es media de aguardiente, un lacito, un, una cadenita, una copita de aguardiente, que por aquí no tengo, pero si me paro a buscarla no me pierdo, una copita y todo el mundo te va a ofrecer guaro, guaro, guaro. Esas son las tres palabras que nosotros decimos ¡Guaro, guaro, guaro! guaro ey que se lo tome! ¡Pero que se lo tome todo! voltelo, no, no, no, un poquito no, todo y le sirven a uno un guardo así y el recorrido dura tres horas de nueve de la noche a doce de la noche. ¿Usted cree que cómo se baja uno de esa, de ese, de esa, de ese carro borracho, vomitando, sin sano juicio y perdido? ¿Y qué pasó? Se le secuestraron la anígdala, mi amor, se le secuestraron, eh, el, eh, hubo un secuestro emocional, porque la persona se sintió amenazada de que si no hacía lo que todos le decían, se, la, lo iban a... Y entonces dijo el secuestro de la anígdala y le secuestraron la amígdala y le secuestraron todo. Y él dijo, a sobrevivir aquí, haga lo que los demás le dicen, mi amor, porque aquí no hay otra opción. El cerebro, el, el cerebro caso es bobo. Se, se previene de que perder la amistad de la gente. ¿Qué le dije yo a mi hijo? Bueno, Santiago. Vamos, oiga pues, escúcheme. Lo que usted le tiene que decir a su hija. O a su hijo. Vamos para una fiesta. En esa fiesta usted va a explicar cuál es la cultura, cuál es, qué es lo que hacen, y usted le va a explicar y le va a, y va a hacer lo siguiente. Eh, me, me da risa. Porque le ponían esto así, a uno le ponen la botella en la boca. Y se tiene que tomar todo el trago. Pero entonces, yo le enseñé a mi hijo, usted no diga que no. Porque si dice que no, más le van a, a, a decir. Usted lo que va a hacer es que pone la botella en la boca... Y se hace como el que toma. Y salud, igualo, y, y saló igualo. Pero usted no se me va a tomar todos los tragos. Usted actúa, actúe como si fuera y me va a prometer que usted se va a bajar en sano juicio de ese carro y yo también le prometo que me voy a bajar en sano juicio de ese carro. Mujeres, yo no pasé bueno en esa fiesta. Mujeres, yo no disfruté la fiesta porque mi corazón hacía así así. Ver cómo a ese muchacho que acaba de llegar de los Estados Unidos, que tiene 14 años, que era la primera vez que tomaba aguardo delante de la mamá, y que era la primera vez que iba a una fiesta de, de, de Colombia, de Medellín. Y yo decía, Dios mío, siquiera mi mamá no me vio a mí haciendo esto. <risa> en resumidas cuentas, le decía no él lo tomó Santiago no tomó el trago ¡Ey, bueno bueno bueno tómense el otro y ok, se lo puede tomar con el que ya es muy insistente porque no estamos en una sociedad donde necesitamos estar en comunidad pero yo sí necesito tener dominio propio y yo necesito también aprender a camuflarme porque es que yo soy de este mundo yo tengo que o sea Estar en el mundo sin ser del mundo no es fácil. Adaptarnos a la sociedad no es fácil. Y más en un entorno donde es como un acecho. Entonces, aprendo también de la cultura cuando yo voy a México. Bueno, para terminarles el cuento que me están preguntando aquí, Marimelda, y al final, ¿qué pasó con tu hijo? Mujeres, no se emborrachó, se bajó, prendidito sí, porque obviamente eh, tomamos los dos, porque en el momento en que nos decían guaro, guaro, y había una persona que era muy insistente, pues no lo tomábamos, pero saben que no nos emborrachamos ninguno de los dos, estuvimos prendidos, pasamos muy rico, y luego... Eso fue a los 14 años que yo le enseñé a mi hijo. Luego le enseñé, cuando usted tenga licor, no tome, digamos, eh, que cerveza, que boca y que champaña, y que mojito con, con mojito, y con ron y Coca-Cola. No, no, no, usted no puede mezclar. Usted, si va a tomar, tome una sola cosa. Y no se lo tome todo al mismo momento. Sino que. Por sorbitos. Y esto me debe de durar al menos una hora. No así. No se lo bugue. Miren. Técnicas para estar en la sociedad. Tomás Aguardiente. Sí. Me llenan la copa. Y si no, lo mezclan con agua. Porque si usted tiene su vaso lleno, le echa un poquito de aguardiente y lo llena con agua, ya está lleno. Entonces, la necesidad del otro de atenderte, se lo suples. Ya no tienes que decirle, ah, ¿quiere más cerveza? No, yo aquí tengo. Gracias. Gracias, salud. Salud. Aquí tengo. Por sorbos. Usted no puede tomarse todo de una vez. Por favor, por sorbos. Una sola clase de licor. Y cuando todos dicen salud, yo digo salud. Ah, pero es que usted no toma nada. ¿Cómo que no? Mire que sí. ¿Mm? Claro, como está de rico. Camuflaje, camuflaje, aprenda a estar en ese ambiente, aprenda, observe cómo se comportan, observe. Ah, es que aquí uno dice, pero ¿por qué sirven tanto? O sea, es una comida así, como una cosa así, como una cosa. Y yo digo, oh my God, ¿pero qué es todo esto? Eso es demasiado para mí, yo no como tanto. Y además yo quiero... Eh, eh, yo pues, vivo viajando, pero yo no puedo comer todo lo que me digan que me coma. Entonces, eh, es normal que te sirvan mucho. Comen hasta que se llenen. Yo no como hasta que me lleno, porque si yo como hasta que me lleno, a mí me da dolor de estómago. Yo me indispongo. A mí me da ganas de vomitar, pero porque yo ya me estoy educando. Entonces, o... Oh, Ok, por favor, usted me puede servir menos de lo que sirven. Esa puede ser una técnica. Otra es que, no, la técnica que más me funciona, muchachas, realmente es decir que me sirvan la mitad. Sírvame la mitad, no me como todo, porque entonces... Si en el plato yo veo que todo está ahí así a la vista, pues de pronto uno... Y como es de maluco dejar, porque por cultura, si dejas es que está maluco. Óigame, es que no es fácil esta sociedad. No es fácil. Yo llego uh, a una visita y lo primero que me sirven es comida. Y yo quiero tener disciplina para comer poquito, pero llego a una parte donde me sirven una cosa así. Entonces... No, no, no, o sea, aprender a que puedes decir, sírvame poquito que es que yo como muy poco, para que la persona sepa de antemano que tú comes poquito y no te sirvan mucho. Y vas aprendiendo. Entonces, la técnica, la clave para evitar el secuestro emocional y ser disciplinada es aprender. Acerca del sitio, de la sociedad, del ambiente, de la cultura donde tú vas a estar. Y tus hijos van a aprender también. Y entonces ellos luego, cuando ya sean grandes, van a ir a cualquier parte. Mi hijo me, me agradece muchísimo y me dice, Mami, ¿sabe por qué yo no? Y es un hombre tan... Hoy le di unas cualidades a mi hijo eh, Santiago Restrepo, que tiene 26 años y es un hombre responsable. Es un hombre respetuoso y es un hombre diligente. Esas fueron las tres cualidades que yo le di a mi, a mi hijo hoy. Y una persona responsable es una persona juiciosa, sensata, seria, eh, comprometida, juiciosa, cumplidora de su deber. ¿Y por qué creen que un hijo de 26 años es responsable? Porque desde que tenía 14 años, hace 10 años, lo estoy educando para que se enfrente al mundo. Entonces, usted que es mamá de un niño de 14 años... De una niña de 14 años que están en estado de rebeldía, que están en estado de indisciplina, que están aprendiendo a salir al mundo. Usted como mamá debe de aprender a enseñarle técnicas, a enseñarle claves para que eviten el secuestro emocional. Cuando salgan a una sociedad que es, ¡Uah! se lo quieren comer, se lo arrebatan, se lo arrebatan. Y yo no puedo permitir que a mi hijo me lo arrebaten, así como mi mamá no permitió que a mí me arrebataran, así como mi papá no permitió que a mí me arrebataran. Pero yo ahora soy responsable de una nueva generación y tengo que abrir la brecha, tengo que abrir el camino y tengo, escríbame esto por favor que es muy importante, declaro abierto los cielos y levanto a una nueva generación porque yo ya entendí que yo soy responsable de una nueva generación. Yo ya soy una mamá, futura abuela, futura bisabuela, futura visa, bis, bisabuela, donde yo tengo la responsabilidad de generar una nueva generación, con una vida disciplinada y dominio propio. Mi papá ya se murió, mi mamá ya se murió, y ellos hicieron todo lo que mejor pudieron hacer por mí. Ahora es mi responsabilidad ponerme de frente liderando a esta nueva sociedad para poder enseñarle a mi hijo desde hace 10 años, desde hace 12 años, le enseñé cómo adaptarse a las circunstancias para sobrevivir y hoy tener 26 años y no ser un alcohólico, ni ser un drogadicto, ni ser un irresponsable, ni ser un vago, ni ser perezoso, ni ser un gazán. Pero es que eso yo lo eduqué. Hace 10 años, hace 12 años yo lo estoy educando. Entonces lo que yo tengo hoy como hijo, que es un hijo responsable, respetuoso y diligente, eso no salió de la noche a la mañana, mi amor eso no salió de la noche a la mañana yo, como mamá, tuve el compromiso de educarlo por eso yo soy visionaria por eso yo tengo una visión del futuro, por eso yo soy la mujer del futuro ay, mi amor, no puedo contestar en este momento si ¿Sí me entiende lo que le quiero decir, Viviana? Usted tiene una niña que apenas tiene 12 años, 11 años, 14 años. Usted apenas tiene un nieto que tiene 7... Siete... Pero ya, oh my God, estoy ocupada. Porque es... a veces la gente es tan insistente. Ahorita te llamo, denme un segundito. Estoy... Haciendo el taller online Te llamo en 10 minutos Dios mío, ayúdame, señor Pero si no contestas porque estoy ocupada Ok, a veces no es fácil, ok, listo Si tú quieres que tu hijo de 26 años sea una persona responsable, sea una persona diligente, sea una persona respetuosa, edúquelo desde los 14. Edúquelo desde ahora, desde los 10, desde, desde, mejor dicho, yo quiero pasarte, mujer, esta visión que yo tengo en este momento. Tú recoges lo que siembras. Uno recoge lo que uno siembra y si yo quiero recoger un hombre que sea juicioso, sensato, serio, cumplidor, trabajador, diligente, que sea cortés, que sea gentil, que sea amoroso, que sea un hombre responsable, respetuoso, un hombre con compasión, un hombre. Tienes que hacerlo desde que están niños, por eso nos tenemos que educar por eso tenemos que aprender, por eso tenemos que entrar a la escuela cuántica mía, por eso tenemos que hacer estos talleres todos los días. Marimelda, ¿y esto cuándo se acaba? ¡Nunca! Porque como abuela tengo una responsabilidad, como bisabuela tengo otra responsabilidad y como madre tengo otra responsabilidad, como hija no la tuve, porque como hija fui rebelde, Fui eh, desobediente, hice lo que me dio la gana, no me importa, a mí no me importa, porque, la, porque qué me importa lo que la gente diga, o sea, eso es la juventud, esa es la rebeldía, pero yo ya no estoy en ese ámbito, ya, yo ya viví mi rebeldía, yo ya fui hija, ya fui joven, ya fui adolescente, ya fui rebelde, ya, ya fui desobediente, ya. Ya, yo quiero asumir otra posición. Entonces es muy importante entender que sin transición no hay conquista. Yo ya fui joven. Yo ya fui rebelde. Yo ya fui loca. Yo ya fui lo que... Que me importa lo que diga la gente. A mí me importa un bledo. Y, y hago hasta, no sé. A mí no me importa. Pero ahora sí me importa. Porque ahora sí sé que sí vale la pena abrir y levantar una nueva generación porque yo sí sé para qué sirve la disciplina porque yo sí sé para qué sirve el dominio propio y hace 10, 12 años empecé a educar a mi hijo a educar a mi hijo, ¿y qué tengo hoy? un hombre respetuoso un hombre disciplinado, un hombre diligente un hombre trabajador un buen hombre esos son los frutos que me ha dado a mí la educación, el aprender, el aceptar que todo es una transición. Tuvo momentos difíciles, sí, muchos. Un niño de 17 años es intolerable. Una niña de 15 años es horrible. Una niña, un niño de 23 años todavía es un niño, pero llegará el momento en que se acoplan. Como me acoplé yo. En esta semana fui donde una tía mía que me quiere mucho y un tío que me quiere mucho. Y me miraban y me decían, no viste Marimelda? ¿y vos cuándo te volviste tan juiciosa? ¿Y vos, ¿Y vos cuándo te volviste tan responsable? ¿Y vos cuándo te volviste tan disciplinada? Porque en la juventud tuya vos eras una loca. Sí, porque yo tengo que entender que sin transición no hay conquista. Todos vivimos épocas de transición, sin transición no hay conquista, todos vivimos esta época, todos tenemos que pasar por situaciones, es normal, y cuando yo aprendí que es normal camuflarse, no es que usted sea bipolar, no es que usted sea holgazán, no es que usted sea. No, es normal, porque tu cerebro te protege de la sobrevivencia. Para, perdón, no, no te protege la sobrevivencia, te protege para sobrevivir. Ah, pues claro, ya, ya entendí. Entonces hoy sí quiero declarar, declaro abierto los cielos y levantar la nueva generación. Quiero declarar cielos abiertos para levantar una nueva generación, mamá, tía, abuela, ya somos, tenemos una generación debajo de nosotras, ya tenemos una, una generación cuando somos hijos solamente y no tenemos ni primos, ni, so, ni, ni, ni, ni sobrinos, ni nadie pequeño al lado, pues nosotros no tenemos esa responsabilidad. Pero ahora sí tengo esa responsabilidad. Ahora sí me importa. Ser un ejemplo. Ahora sí me importa. Tener disciplina. Ahora sí me importa. Tener dominio propio. Ahora sí me importa. Y mi hijo me ha ayudado muchísimo. Porque si no fuera por mi hijo. Pues no sé yo dónde estaría. Qué estaría haciendo. Porque pues. No sé. Diría a mí que me importa y seguiría mi vida loca. Ahora, otra clave. Obsérvese cómo usted también se está comportando. Y hay una cosa que es muy importante. Escríbame esto, por favor. Ah, bueno, esta segunda clave. Declaro abiertos los cielos para una nueva Generación, declaro abiertos los cielos para levantar una nueva generación y usted repítaselo, declaro abiertos los cielos para levantar una nueva generación, es su responsabilidad, su generación, es su responsabilidad, sus hijos. Y yo declaro abierto los cielos para levantar esta nueva generación. Mis nietos no han nacido. Mis bisnietos no han nacido. Y mis tataranietos tampoco han nacido de mi sangre. Pero los es, me estoy preparando hoy, aquí y ahora, para cuando ellos lleguen. Ese, eso es uno ser visionario. Eso es uno, prever el futuro. Eso es uno, prever las cosas antes de que tú nacieras. Yo ya te había elegido a ti en el vientre de tu madre para que tengamos y sembremos hasta en el vientre de la madre una generación con disciplina y dominio propio. ¿A usted no le parece muy maravilloso que nosotras sembremos una nueva generación con disciplina y dominio propio y que podamos abrir camino? para esta nueva generación y poderles enseñar desde pequeños como esa niña que yo les dije que fue a una pijamada, le pusieron todos los dulces y no se comió ni se enfermó, comió uno y las otras amiguitas se los comieron todos y les dio dolor de estómago y se enfermaron y ella no se enfermó. ¿Por qué? Porque la abuelita le enseñó desde pequeña cómo tener dominio propio. ¿Para qué? ¿Cómo le enseñó ¿Y cómo, y cómo se dio cuenta la abuela que uno se que habían secuestros emocionales y que nosotros tenemos que ser, aprender a entender esa parte, cómo funciona nuestro cerebro. Entonces, vamos a aprender, vamos a aceptar que sin transición no hay conquista. Usted tiene que aceptar que sin transición no hay conquista. Declaro abierto los cielos para levantar una nueva generación. No tiene que ver con la edad. Usted, si es una niña de 14 años, a los 7 años ya sus neuronas están formadas. La mamá se perdió por 7 años. Ya tiene la niña, tiene 14 años. Y usted no le ha enseñado eso. No importa. No tiene que ver con la edad. Mi papá aprendió a los 80 años. Por eso a él le gustaban tanto este, este programa y él no se lo perdía. ¿Por qué? Porque él aprendió muchísimo. No tiene que ver con la edad del aprendizaje. Yo tengo 56 años y apenas estoy aprendiendo. Ni siquiera sabía que a uno le secuestraban la, la admítala. Porque aprendí? Porque leí en un libro ah ya entiendo entonces yo voy aprendiendo Esto, este, este tema mujeres tiene que ver con el entendimiento tiene que ver con la actitud tiene que ver con las revelaciones que Dios nos hace a cada una Dios te da revelaciones todos los días tiene que ver con soltar lo viejo tiene que ver con pagar el precio porque todo en la vida tiene un precio como el precio de estar sentada aquí con un cuaderno, con un lápiz haciendo resúmenes dedicando tiempo aprendiendo, escribiendo repitiendo el video lo pauso que fue lo que me acabo de decir, que hablo muy rápido no tiene que ver con la edad esto tiene que ver con el entendimiento con la actitud con la revelación, con soltar lo viejo, con pagar el precio, con entrar en lo nuevo que Dios tiene en tu futuro. Tiene que ver con lo nuevo que Dios tiene en tu futuro. Dios es el dueño del futuro y tu futuro y el de tus hijos y el de tus generaciones será maravilloso, entrarán a la tierra prometida, ya Moisés murió, ya mi papá murió, ahora yo soy la líder de esta sociedad, me costó entenderlo, uh muchísimo, ya mi mamá murió, yo soy la nueva líder de esta sociedad, por lo tanto yo tengo que imponerme en el ejemplo, Ay, María Inés, da todo lo que se demoró para entender eso. 56 años. Oh, my God. ¡Qué pena! ¡Qué vergüenza! Me da esta pena que me mires no puedo pero es lo que hay, mi amor, I love you so much, mañana nos vemos, y estoy muy contenta, y estoy muy feliz, porque, hoy estoy entendiendo muchas cosas en la vida, I love you so much, me escribes, por favor, lo que aprendiste, el resumen, Viviana, me encanta leer tus resúmenes, me fascina, y bueno, aquí tenemos nuestro cuaderno, Próximamente esto será un libro escrito por la escritora Marimelda Cardona López. Bueno, pues chao, que estén bien.